Saludos, este es Ricardo de Airsoft Tactical Store y en breve venimos con el review de las Wolf Vein de ECO ONE. Las Wolf Bane de ECO ONE fueron presentadas en el Show Show 2019 por Jack Precision. Airsoft Tactical Store tuvo la oportunidad de poder cubrir dicho lanzamiento, así que en la parte superior le dejaremos el link para que puedan accesar el video. Una de las ventajas de las Wolf Bane de ECO ONE es que podemos accesar lugares sumamente incómodos, sumamente cerrados, sin tener que exponernos de manera innecesaria. Así que, utilizar una Hang-On en lugares sumamente cerrados e incómodos, tal vez, es sumamente ventajoso poder contar con la Wulbane de Eco One. Podemos accesar, eh, por ejemplo, partes internas de una residencia o un, sub, una, un área sumamente cercana, sin tener que exponernos demasiado Así que Woolbane Deco One cumple con todas las especificaciones para poder utilizarla dentro de combate cerrado. Pueden ver que la plataforma es una totalmente metálica y cuenta con un abastecedor de hasta 31 rounds. Vamos ahora a describir cómo es la Wolverine Deco One externamente, desde la parte frontal hasta la parte trasera. Podemos encontrar inmediatamente un compensador en aluminio en la parte frontal que viene incluida con la Woolbane, sin embargo, no viene instalado sumamente sencillo de instalar. Vamos a explicar ahora cómo que se instala. Podemos ver en la parte del frente una rosca negativo 14 milímetros ideal para poder colocar una trazadora, una marcadora o lo que llaman un tracer unit o cualquier tipo de compensador negativo 14 milímetros. Si deseamos realmente instalar el área del compensador, oprimimos lo que llama el spring, el, el, la guía, perdóname, eh, la guía del spring, retiramos esta parte que está aquí y colocamos de la misma manera, básicamente, el compensador. De esa manera, podrá quedar como la ven aquí. Podemos ver que adicional viene con unas eh, líneas profundas en la parte frontal y en la parte trasera de lo que viene siendo el carro o el slide. Y es ideal para poner un mayor grip o una, un mayor agarre en el área del, del slide. Podemos ver la parte superior que trae un tipo de fibra óptica el cual hace sumamente sencillo poder, poder apuntar antes de poder efectuar el, el disparo. Pues cuando lo ponemos de la, hacia la, apuntando hacia cualquier tipo de objetivo, podemos ver que predomina mucho lo que viene siendo este punto rojo, ¿verdad? Que es, no es nada que esté prendido, no requiere ningún tipo de batería, simplemente absorbe la luz por la parte superior y predomina el punto rojo en la parte frontal. Otra cosa más que trae la Wolverine Deco One es en la parte de abajo un riel 20 milímetros ideal para poder colocar cualquier tipo de linterna en la parte inferior, que también EcoOne pensó en ello y le trae un segundo modelo que trae linterna que hablaremos un poquito más adelante. Trae un gatillo, eh, lo que llaman straight o derecho, podemos ver lo que llaman las cachas verdad eh, texturizadas y podemos ver en esta parte la forma que tiene, que es sumamente ideal si queremos colocar o sacar el magazine la hace sumamente accesible y el magazine release tiene lo que se llama una extensión para poder encontrar en el momento que estemos jugando tal vez sumamente nervioso o agitado es mucho más sencillo poder conseguir lo que viene siendo el magazine release y adicional trae dos tipos de seguro el primero es este seguro que pueden ver aquí y el segundo es el seguro de la parte de atrás que es funcional Así que vamos a ver el mismo, vamos a quitar el abastecedor por seguridad, vamos a dar lo que se llama el martillo y si queremos realmente disparar no se puede, pues requerimos poder este, apretar este seguro a la parte de atrás para poder disparar, el cual en uso simplemente empuñando lo que viene siendo la handgun podemos activarlo y no tenemos ningún tipo de inconveniente a la hora de poder eh, hacer el, el disparo. El magazine o el abastecedor de Eco One de fábrica hace 31 rounds o 31 bivis. Así que un abastecedor de 1911 con 31 bibis de capacidad es un, es un magazine o un abastecedor sumamente de alta capacidad y viene incluido ya en, en las compras básicas de la Wolf de Eco One. Por otro lado, podemos ver los trainers o las marcas que tiene, empezando con la parte eh, derecha de la réplica, la parte superior de la réplica, podemos ver una espada y la balanza. Y por la parte izquierda de la hangon, podemos ver eh, básicamente las letras de Wolfbein. Otra cosa, y no menos importante, es que la réplica es totalmente metálica, como habíamos mencionado anteriormente. Así que eso es básicamente lo que viene siendo la Wolfbein de Kowan externamente. Eco One, en adición al modelo que le acabamos de presentar, también tiene el modelo o el combo, mejor dicho, con linterna. El modelo con linterna es este que está aquí y específicamente trae una linterna Bravo STL 800. Es de 800 lumen y ¿cómo podemos accionarla? El combo ya te incluye la linterna y si realmente deseamos que ya eh, funcione, simplemente con el dedo índice presionamos hacia abajo y de manera intermitente estaremos prendiendo lo que viene siendo la linterna. Si deseamos prenderla de manera permanente, la presionamos hacia la parte de arriba con el dedo índice y ya automáticamente queda la luz prendida todo el tiempo. Si nuevamente deseamos apagarla, la llevamos a la manera neutral y ya está apagada. Hablemos un poquito más de lo que vienen siendo los internos de la Wolverine Deco One. Los internos de la misma es totalmente metálica, eh, viene con hot -up ajustable en la parte interna eh, las mismas funcionan con gringas, sumamente importante. El gringas se viene o colocando la, por la parte de abajo, por la válvula donde se le coloca regularmente el gringas a, lo, a los abastecedores o a los magazines eh, Se le coloca aquí, se presiona hacia la parte de abajo. Se pueden colocar aquí 31 bibis. Como pueden ver, una vez que esté con bibis y el gringas ya, lo colocamos en la réplica, la retractamos y ya estamos listos para poder disparar. Las mismas pueden lanzar eh, una velocidad de 320 pies por segundo, que es el máximo que ya vienen tirando las Wolfen de Eco One, sumamente certeras. El recoil de ellas o el retroceso, ¿verdad? El impacto que sentimos cuando disparamos es, es fuerte. Y una de las cosas que pudimos experimentar es que el último tiro tanto como el primero, sentimos el, la, el mismo tipo de retroceso o, o lo que llaman básicamente el recoil, es que es cuando la réplica echa hacia la parte de atrás y hacia el frente. Cuando echa hacia la parte de atrás, ese cantazo que nosotros sentimos realmente es sumamente fuerte, tanto en el BB31 como en el BB1, que para mí es un detalle sumamente importante, que su abastecedor puede lanzar los 31 BBs con una fuerza sumamente razonable para una réplica que es de gringas. Eso es básicamente lo que viene siendo la bullbane interna y algo que es bien importante, sumamente importante, Echo One te da respaldo en todas las piezas de la bullbane, así que cualquier pieza que desearas de la bullbane, entiéndase como maglick, followers, no, loading nozzle y todo lo interno, si llegaras a tener algún tipo de pelcance, puedes conseguir piezas de respuesto que es sumamente importante a la hora de poder comprar una réplica de Airsoft, así que Echo One respalda. Todos sus productos con piezas y accesorios adicionales, las cuales puede conseguir en el Shotactica Store. Básicamente, esta ha sido el review de las Bullbane de Eco One. Esperamos que haya sido de su agrado. No olvides darle like al video. Suscríbete a nuestro canal y activar la campanita. De esta manera, tan pronto subamos nuevo contenido, serás notificado de manera inmediata. También puedes visitar nuestra tienda online, airsoftacticalstore.com y no olvides suscribirte a cualquiera de nuestras plataformas y nos puedes conseguir como Airsoft Tactical Store, tanto en Facebook como en Instagram. Este ha sido Ricardo de tu tienda Airsoft Tactical Store. Nos vemos en la próxima.